Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo, ¿os gustaría hacer esto? Pues nada, apuntaros al canal, suscribiros y estaros pendientes porque en las próximas fechas empezaré a publicar la nueva sección de Hard Surface con Blender, ¿de acuerdo? Vamos a realizar una moto jet o speeder bike si sois latinos, serán más de 40 horas de modelado. Y están grabados no solo todo el proceso de desarrollo, están los fallos, para que veáis que yo también soy humano. Y generaremos las soluciones a lo largo de todo el proceso, para que de esa manera veamos maneras en las que podemos eh, solventar ciertas complejidades que nos podemos encontrar a lo largo del desarrollo. Así que suscribiros por favor, dadle a la campanita y estaros pendientes, porque ya queda muy poco para empezar el nuevo curso de Hard Surface con Blender. Bueno, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.